Estamos en mi hermoso municipio, Puerto Nare En este sitio encantador Corregimiento de la Sierra Pues la Sierra es un sitio maravilloso Con muchas, muchos sitios turísticos Hacia alrededor Yo diría que la Sierra es el nodo estratégico De nuestro municipio Tenemos aquí la salida A dos departamentos Puerto Boyacá, Boyacá y Santander Y por supuesto pues, a nuestros sitios turísticos De la pesca y demás balnearios La Sierra es una localidad muy activa comercialmente e industrialmente. Nosotros aquí en la sierra encontramos calcarios también en alguna época, ahora y todavía se ve, eso nos ha traído mucho desarrollo a esta comunidad y todavía se sostiene el líder. Aquí la gente es maravillosa, hay mucho ambiente, nosotros aquí consideramos que la sierra es el sitio de más ambiente y de más movilidad comercial. Tenemos las fiestas del San Isidro, de la Parroquia de San Isidro, todos cordialmente invitados vamos a asistir, vamos a apoyar, son unas fiestas muy hermosas que organiza la parroquia, la parroquia Santa María Reina y aspiramos que sean muy concurridas, pero también que sirvan de integración a nuestra comunidad, no solamente para la comunidad de la sierra, viene también eh, ciudadanos y amigos eh, que se encuentran eh, por fuera del municipio esperando también estas fiestas.